Hola a todos soy Amionuki, soy el canal que hace vídeos animados, desde hace algunos meses me gustaba la edición de vídeos, he hecho vídeos de paint y hacer vídeos en la... Amionuki, ¿qué tontería estás diciendo? Deja de decir eso y mejor dedícate a tu vídeo. Ah, perdón, ya vamos a comenzar el vídeo, sí... Mientras no tanto... Bueno, como les digo yo hoy es 8 de abril y en verdad... Alto, ¿quién eres tú? Soy la AMI de la publicación y tú vas a presentar el video muy especial. ¿Los recuerdas? Pues vete preparando porque ganaré. Mejor te dirige, ya estoy cansada, me tocará cuando cumpla unos 5 meses en YouTube pero yo fui el de la carrocería Gas 1, aparte dice que son 5 meses. Lo siento, trato es trato en YouTube y punto. Yo voy a dirigir cuando cumpla mis 4000 ninis en YouTube como Altigas MX que llegó a los 600 subs. Gente antes de comenzar el vídeo me presto atención, mi historia empieza hace un año un 8 de abril de 2021 se crea el canal, me empezó a interesar la animación, y edición de vídeos que hicieron otros panas, y crean sus vídeos editados, cuando tenían escuela WTF que, era real y pues poco a poco, me gustaron los camiones y las rolas del gas de la Altigas MX. Un minuto y 37 segundos más tarde. Bueno, de ahí empezó todo con la fanja y hype em mi Yumi. Todavía no me sentía segura del canal. Sentía pena nerviosa subir mi primer vídeo a YouTube. Varios usuarios me animaron a que lo hiciera y que no tuviera miedo. Y mis panas me rematan con subirlo para tener dinero. Una hora después. Y me empezó la conversación con Altigas MX. Mi panita un gran saludo. Se han sumado a mi canal. Dando likes a mis videos y he llegado a una cantidad, x del que haya gente con esfuerzo que les guste uu. un saludito a Herbie Elgas, muchas gracias le echemos ganas, mx un saludo, espero que te encuentres bien con tus regiogas, Ismael Paco, échale ganas me gustan tus pájagas xd. Y a los demás no se quedarán atrás, en los 4000 ninis los halago, si quieren seguir un bueno eso es todo lo restante de la historia y a los demás saludos. Panas de Chile, México, Estados Unidos, Europa y Asia así como de Argentina y África, nos vemos gente los amo.